Hola qué tal amigos, les habla Steven Vargas y este es un nuevo video para el canal del Baúl del Código. Bueno entonces siguiendo con el curso, eh, siguiendo con esta serie de videos ya habíamos creado nuestro método get y nuestro método post, listo, para eh, obtener los estudiantes y para eh, y crear un estudiante para insertar un estudiante. Entonces lo que vamos a hacer es nuevamente Correr nuestro servidor Nogmo eh, espacio Index. Listo. Entonces, yo aquí lo que venía estaba haciendo es haciendo unas pruebas para que me retorne los mensajes de error y los mensajes de éxito para eh, registrar los estudiantes. Y también acá en el get, pues, ya eh, voy a mirar eh, todos los estudiantes que existen en este momento. Listo entonces lo que vamos a hacer ahora es crear el método put y el método delete Listo. entonces vamos a copiarnos esta función que nos va a servir como base Listo, lo pegamos dos veces una para el método update y el otro para el método delete listo entonces esta va a ser del método update entonces le renombro aquí el comentario actualiza un estudiante y aquí en vez de new voy a colocar listo, de update, también la podríamos eh, llamar put, eh, eh, listo, para que sea similar con el método, y aquí vamos eh, a utilizar exactamente los mismos parámetros, pero vamos a cambiar el nombre del procedimiento, en este caso va a ser prApp estudiante listo, y aquí el mensaje del CACS va a ser igual eh, se presentó un error en él, en este caso procedimiento FRAP estudiante y el error que se genere. Listo. Ahora vamos a la parte de acá abajo y vamos a cambiar el eh, comentario de esta función. En este caso es elim, eh, elimina un estudiante. Y el nombre de la función va a ser eh, del estudiante. Listo. De delete. Listo. Perfecto. Bueno, ¿qué más vamos a ajustar aquí? Eh, aquí lo mismo en esta variable, aquí y aquí, entonces va a ser: seleccionamos aquí y aquí y cambiamos new por del de delete estudiante, listo. Vale, muy bien. Y lo mismo acá en la función de update. Aquí me dé new app, eh, Listo, en este caso. Muy bien. Eh, está bien aquí. Sí, está bien. Bueno, pero estudiante y acá estudiante va a que nos quede bien acá new estudiantes también new estudiante y ajustamos donde se requiera, por ahora no hay más acá, listo new estudiante, corremos aquí en el esports y aquí en el update lo ponemos aquí también en el esports, update dos puntos update y delete, delete listo, para poder acceder a ellas desde cualquier otro archivo Aquí, eh, bueno, bueno, entonces aquí acabo de ver que este get me obtiene todos los estudiantes, pero no tenemos el método que me obtiene un solo estudiante, ¿sí? Entonces, eh, esta parte la vamos a hacer en el siguiente video, es decir que, para que estén allí súper pendientes del siguiente video entonces nos vamos acá en el de delete, vamos a utilizar solamente el parámetro de code estudiante listo, demás lo seleccionamos lo eliminamos, bien ahora nos vamos aquí al eh, SQL y copiamos aquí el procedimiento de new estudiante lo pegamos aquí en una hoja nueva y le cambiamos el nombre a PR app estudiante listo, entonces, vamos a recibir los mismos parámetros y aquí borramos este insert y lo que vamos a hacer entonces es crear nuestro update listo update de la tabla tbl-estudiantes listo eh, set, entonces aquí definimos los campos y los valores listo entonces los campos serían estos mismos que tenemos aquí en este caso cuando estudiante no, sino non-estudiante igual a non-estudiante quitamos aquí el arroba eh, el siguiente sería telestudiante igual a telestudiante y estudiante igual a didestudiante. Listo, entonces acá en la parte de acá adelante quitamos los arroba porque aquí van los nombres de los campos, listo. Y el que tiene el arroba son los parámetros que estamos recibiendo de la función. Ajustamos esto, listo, y aquí nos haría falta solamente definir el bueno Listo, actualicemos. La tabla de estudiantes, actualizamos estos campos cuando el cod estudiante sea igual al cod estudiante que nos está llegando por parámetro. Bueno, por ahora todo está súper bien aquí. Revisemos. Update de la tabla. Set los campos modificables. Listo. Cuando el cod estudiante sea igual al cod estudiante. Listo. Aquí, perfecto. Ya que lo que podemos hacer es correr la función, ejecutarla y listo. También la vamos a guardar. Ya tenemos el nombre de la función, lo guardamos para reservarlo más adelante. Listo. Bueno, ahora que vamos a hacer, ya lo que podemos hacer es ahora crear una nueva hoja de consulta para crear el procedimiento de eh, del estudiante, de delete estudiante para eliminar un estudiante. entonces copiamos el nombre y lo pegamos acá, eh, dijimos que íbamos a recibir solamente el code de estudiante, entonces eliminamos los otros parámetros y aquí en vez de esto también vamos a eliminar, en donde dice update va a ser delete, delete from, dile, borre todo de la tabla de estudiantes, cuando, where, code estudiante sea igual al code estudiantes que nos está llegando por parámetro perfecto esto ya lo ejecutamos y lo guardamos todo está bien entonces vamos a eh, asignarle una ruta eh, a estas funciones para que las podamos acceder ya directamente de nuestro navegador o desde postman listo ya vamos a volverlo un servicio web entonces vamos a hacer exactamente lo mismo vamos a copiar eh, estas rutas y la vamos a actualizar ¿Listo? entonces aquí me acabo de dar cuenta de algo y eh, es que no es necesario estudiantes slash nuevo sino que por medio del método lo podemos hacer entonces es las estudiantes por método post me va a crear un estudiante es las estudiantes por método put me va a actualizar un estudiante y es las estudiantes por método eh, delete pues me va a eliminar un estudiante ¿sí? entonces ya con eso eh, me es más que suficiente entonces copiamos y pegamos aquí la ruta dos veces y empezamos a actualizar aquí a modificar lo que necesitamos listo entonces aquí eh, que vamos a hacer entonces aquí teníamos el método post lo reemplazamos por método put Listo, y lo mismo acá, acá tenemos el método post, lo reemplazamos por el método delete. Listo, entonces, eh, aquí vamos a necesitar cambiar esta función, eh, new de estudiante, por eh, app de estudiante, me va a recibir el mismo objeto, vamos a tener la promesa, y en este caso no se ha registrado, sino que se ha actualizado correctamente un estudiante. Listo en caso de error pues lo mismo, tenemos el console.log y el response con el error y acá en el delete va a ser igual, se ha eliminado eliminado, listo y acá vamos a, re vamos a recibir el estudiante el objeto estudiante, listo, perfecto tenemos la promesa y aquí cambiamos la función a delete estudiante listo, para que me quede enlazada ya la función creo que ya no tenemos nada más que hacer vamos a ejecutar nuevamente NodeMU para que me esté ejecutando los cambios y ya directamente vamos aquí al postman podemos ya quitar esto y tenemos la nueva ruta que hay de estudiantes por método post vamos a crear un nuevo registro, en este caso es el número 12 le doy enviar y vamos a ver que me responde el servicio ¿Listo? el servicio me responde que se ha registrado correctamente me voy al método get Ejecuto y podemos ver que aquí ya el registro número 12 ya está creado, me está funcionando el ajuste que hice allí. Listo, te vamos a copiar esta ruta, vamos a crear un nuevo URL servicio y vamos a cambiar por método put. Listo, me traigo la cadena, la pego aquí en body, eh, road y text eh, json pegamos aquí entonces le vamos a decir que vamos a actualizar este registro que registro el número 12 que acabamos de insertar porque porque ya sonia ya existe listo le vamos a cambiar el nombre en vez de sonia le vamos a colocar mario y le colocamos un nuevo eh, número de teléfono y eh, cambiamos aquí la dirección listo para que pues, podamos ver eh, fácilmente los cambios que se van a aplicar al momento de ejecutar el servicio de actualización, listo, aquí el método es put, me va a ir a actualizar en este caso el estudiante 12 con estos datos, lo ejecuto y me responde el servicio correctamente, se si ha actualizado correctamente el estudiante, vamos al método get, consultamos y miramos el número 12, vamos a la parte de abajo, buscamos el número 12 y vemos a ver que ya cambió aquí a Mario Hernández. ¿Listo? de que el servicio el método put está funcionando correctamente. listo Ahora vamos a hacer lo mismo para el método delete. Pegamos la URL. Cambiamos el método envío a delete. Vamos body road, Text. JSON. Y aquí nos vamos a traer solamente esta cadena. Pero vamos a utilizar solamente el code estudiante. Estos otros datos los vamos a eliminar. ¿Y qué código centro tenemos repetido? Tenemos el 19, entonces vamos a irlo aquí para irlos borrando. 19. Le voy a ejecutar, listo. Elim Se eliminó en este caso el número 19. ¿Qué otro tenemos acá? Bueno. Tenemos que el 12, el 10, el 9, el 8 son el mismo eh, tiene los mismos datos entonces vamos a eh, eliminar los el 10 listo el 9 el 8 y los eliminamos y cuando hacemos el get vamos a ver de que ya no van a aparecer aquí como repetidos listo eh, aquí tenemos repetido el 7 que es, es sonia el 7 y el 11, listo, entonces vamos a eliminar estos dos también para que no nos quede ningún registro repetido el 7 y el 11 bueno, listo, muy bien venimos y consultamos el método get, entonces ya aquí ya tenemos los registros correctamente con los nombres diferentes, no tenemos ningún registro repetido de esta manera podemos comprobar que nuestro servicio de método post y de método delete está funcionando correctamente listo entonces, pero nos falta el GET eh, para consultar por un solo estudiante. Entonces, ese lo vamos a ver en el siguiente video. Y con eso ya estaríamos terminando esta serie de videos de construir una API con Node.js y SQL Server. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a suscribirte y a activar la campanita para enterarte de cada que suba un nuevo video.